Eso no muere. Se fue con veintiuno. Veinte, veinte ahí Madrid, es la primera que va. Sí, sí, pero Madrid. Soltó. No Carnero. Claro. Sí. Carnero, Jaén y Algeciras. Sí, íbamos en el coche mío, yo conducía y no había problemas. ¿Había problemas? Sí, sí. Es luego, luego, posterior, cuando ahora llego a Andalucía, que ya, ya, ya no estoy para viajes y he dejado el coche, he dejado todo y ya no tengo carne de conducir, y, pero antes íbamos en mi coche. ¿Y a Jaén también hemos ido? Eh, sí, Y luego claro. llevo el coche. No había otra cosa, pero que había, ibas temblando, teníamos... he tenido que visitarlo, luego a la vuelta, tener que hacerle masajes, porque... Bueno, ya... Tengo una prótesis en la rodilla y también mucho, mucho tiempo en el coche, esperando, pues no, no me conviene. A mí en no autobús... Casi todas, no tiene visitas. Casi todas, no todas. Uh -huh. Es rarísimo que haya falleado si no es una otro <risa> Solo por verle... Lo que es duro es cuando... Eh, voy al locutorio, vale, eh, me da igual. Lo que es duro es el locutorio. Cuando vas a ver, vas de locutorio. Hay, hay de todo, o locutorio ah, o vis a -vis. Y vis à también, ¿no? Ah, sí, sí, sí, esta vez vamos de vis, vis De cristal, eh, 20 minutos. Que te pasa volando ¿eh? Y no te dejan ni meter ni un triste lápiz por si acaso. Ni lápiz ni papel. Eso, eh, eso en locutorio. Te cachean todo para ir al locutorio y un lápiz a veces igual quieres meter. Y lo que es el vis-a-vis, -vis, eso sí, eso es emocionante. ¿Vamos en vis-a-vis estas dos horas? ¿no? Hora inmediata. En autobús, vamos en autobús de aquí coges otro autobús, que son dos horas para ir a Algeciras. Pero luego tienes que coger un taxi para poder ir a Algeciras. Y muy bien. A mí el autobús, yo voy más a gusto en autobús. Más tranquila, se sé... me importa dormir, no me molesta nada, este no puede. Uh -huh. Pero en avión es duro. Es duro porque te hacen son tan desgraciados muchos sí. no, pues, lo del gasto que es, pues pues claro es un gasto mínimo mínimo los ciento 150 y luego que tienes que siempre tienes que comer te llevas de casa algo pero siempre gastas más y luego no digamos si llevamos en avión la vez que tenemos que ir en avión pues pues tienes que pagar la habitación el coche, el, ah, avión, hotel. el Y hoteles. El cojero, y, la, hotel. y hay veces que igual tenemos que dormir dos veces, depende de la visita. Entonces son, y Tenemos que ir tres. Que el mínimo de. Eh, si es en Navidades, es más caro que este van uno de Navidad y otro para hacer. Pues 120, 120, la habitación. Pues 40 o 30 o. Pues unas torcitas no nos quita a nadie, nada. Eh, no te importa el dinero por, por ir a verle. Y nos privaremos de lo que sea, pero a Miquel no le falta la visita. Eso es lo que quiere que dejemos de ir a verle. Eh, bueno, tenemos una hija que viene sí, a Navarra. se quedó sin coche. Que, eh, venía a verle a Miquel. Y se quedó, se, se dio un tortazo y se quedó sin coche. Y entonces, pues una parte era eso, es cuando me de, eh, fuimos a Barcelona a decir: No queremos morir en la carretera. Sí, siempre ha habido algo, siempre te pasa algo. No, y sobre todo yo, iría más a menudo. Ya este, Joder, ya, ya este dos veces al año yo que sea, no tú ir, voy más veces o si no ya no es problema no tengo que decir a uno oye puedes ir puedo coger o para mí es sería pf, el descanso si no hacen eso aquí no hay descanso está ahí la A Bilbao no te importa nada o a Vitoria que vas en el día no tres días de viaje pf, eso para mí pf. Y para este, claro, se queda dos veces al año de Berlín, pues es. te duro. Y le da que pensar, le da que pensar en el poco de no. ¿Cachón? ¿Qué pasa? ¿Eh? Oigan, ese me baño. vaya me cago de la bueno, hermoso, sí, hermoso. Oye, no tenés esta. ¿Eh? ¿Sí? Y ver, Ama Jari ¿eh? ¿eh? A ver, un rezo. A ver, se eso. ¿sí? No, lo que estamos contentos es que él está bien. Pues me conformo solo con oírle la voz. Me da vida para agua. Todo se me ha dado muy bien, ¿eh? Dos veces, cinco minutos, y a veces aprovecha y de vez en cuando, pues, toca una popilo que viene de visita y, y eso también le ha dado vida, claro. Uy, al día si se ha pasado volando. 34 años y se ha pasado volando. Si empiezas a pensar, y. Estás deseando, yo estoy deseando que llegue Navidades para que pase un año más Porque así me queda menos saldar antes, pero son pues 10, 10 95, ¿cómo estaría yo con 95 años? o 90 Pues cuidándonos, nos cuidamos yo calculo, <ríe> calculo, cada uno piensa 10 años más y más. Aparte, alguien me dice un poquitito más a más, piensa un poquito más. Así que me queda, yo quiero vivir hasta los 90 y. Y. Yo <ríe> también así, que salado. <ríe> no, no, yo, yo. Vivo al día y se acabó yo no sé si podréis o sea. pero estamos muy contentos en lo que cabe. estamos muy contentos, está bien y tiene buena salud, eso es lo primero y lo único que pido siempre, siempre, y hasta en las cartas que escribo a los presos si no acercáis esto jamás se acabará y cada cada preso tiene un hermano o un sobrino o alguien, y ese, ese seguirá luchando.